Empieza asustado, solitario Vio la luna que me ha traicionado El momento más feliz de mi vida Es una alegría Me preocupaba por aquella chica Subía pela día a día Con el mío de perderla Hacía cualquier cosa por verla Se deprimía por la red le escribía y le mostraba mi cariño y querer Así la alegra y el tiempo ya no importaba Tenía a hacerla feliz cada semana Trabajar para dejarla y Vivir con ella donde más deseara Con el tiempo tuve problemas más en mi casa Deprecio que no está contigo Dejando la música por un rato Porque estaba presionado Teniendo un futuro con ella a mi lado En tu plano austral respiré, me tranquilicé, Lo único que pensaba es cuando te puedo ver Acostaba viendo TV Dejando prendido el PC Esperando que me hablase para sonreír Volver a nacer Me tenochaba porque la amaba Y no me desconectaba Porque quería hablar con la chica ideal Haría cualquier cosa por estar con ella ella, no importa dejar de cantar O cruzar todo el mar Azarado y congelado Estando en un lago Porque el lunes queriendo que sea asado Encerrado en mi habitación Expresando Pensando que algún día seré algo diferente para ella dios el día que te conocí A veces todo pasa tan repente Que nada pasa Por mi vida y mi mente Estoy tratando de escapar De la muerte Me trataste diferente Es la mujer que soñé siempre Le pido al cielo Que mi amor sea eternamente Nunca te fallaré eres... Esto, mi cuerpo mi ser Te voy a amar hasta la vejez En mil vidas mi alma te encontrará Por toda la eternidad Solo por amar a la chica ideal Antes me sentía solo Ahora eres mi mayor tesoro Te convertiste en un episodio Que nunca terminará Porque eres lo que añoro Antes me deprimía Ahora me saca una sonrisa Eres lo más hermoso de esta vida Estamos unidos No dejaré que sientas frío Porque estaré contigo Aunque estemos separados mil vidas te buscaría La luna tiene envidia de cómo brillas Con esa sonrisa y cuando me miras sin noticias enamora Mi corazón se expresa Ya no hay obstáculos que te envidan Que te quiera. Sin el corazón deja huellas Me moriría si no está ella No sueltes mi mano porque estaría congelado Cayendo en el vacío en ese invierno Quiero estar contigo Pensando, planeando tantas cosas Y entre tantas cosas siempre estás ahí Nunca debo de pensar en ti Ya no tengo nada que dar Pero siempre te voy a amar Dios es mi realidad, mi fuerza para caminar Somos más gemelas, hemos soportado vientos y mareas, pasan los días y tus recuerdos siguen aquí, como el amor que nunca se quiso ir, desde la primera vez que te vi.